Pues exactamente, que tengo la cifra grabada, 3.979 euros en 7 días. Hoy estoy un poco emocionado porque tengo aquí, además lo estoy viendo aquí debajo, una persona muy muy especial. Él es un chico muy joven, de 26 años, es alumno de la primera edición de la incubadora de lanzamientos. Yo recuerdo que cuando entró, entró con la sensación de, de dolor, de Dani necesito cambiar. Él estaba en un trabajo, creo que, de hecho, que sigue estando incluso. ¿no? Que hay mucha gente que me dice, pero tengo que dejar mi trabajo para hacer lanzamientos y... No. Hacer lanzamientos, tener tu negocio online puede ser tu plan B hasta que finalmente se convierta en tu plan A. Pero... David entró, además, no en las mejores condiciones. Ni económicas, ni de conocimiento, no tenía conocimiento, no, no le iba muy bien con el tema económico... No sabía ni siquiera qué lanzar, no tenía un producto, no tenía ni puñetera idea de qué vender. Aprendió la metodología de hacer lanzamientos en la incubadora y en su primer lanzamiento facturó más de 3.500 euros. Y dirás, Dani, ¿pero cómo va a facturar en su primer lanzamiento si no tiene ni un producto ni una idea de producto? Lo que hizo fue buscar a un amigo que se dedicaba creo que al tema de grafitis. Imagínate, es que es muy loco al tema de grafitis. ¿Quién me va a comprar un programa online de grafitis? Pues facturaron en su primer lanzamiento 3.500 euros. Y como yo sé que esto es muy loco, tengo aquí a David para que nos lo cuente él de su boca, para que tú puedas verlo. Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. No puedes hacer... No puedes taparte los ojos y decir, ¡Ay, esto no existe! Esta oportunidad no existe. No porque ya lo has visto. Así que... Para mí es todo un placer poder tenerte por aquí, David. Bienvenido, Hola, tío. ¿sale? Muy buenas. Voy a tener que ir silenciándome para que no haya eco, pero pero nada, si nos puedes contar un poquito eh, qué es lo que hacías antes de, de entrar a la incubadora, así brevemente. Pues trabajaba de. Bueno, y bueno, sigo trabajando de repartidor, ¿vale? Con sueldo de mil euros y no podía perder esta oportunidad, vi en la, la, la incubadora y me tiré de cabeza, vaya, porque quería cambiar mi, mi rol y salir del bucle que estaba y lo estoy consiguiendo. Antes, antes de, de, de meternos un poco en tema de facturación y tal, porque, joder, al final es alguien muy joven como yo, que tienes 26 años, eh, cuenta a la gente, además de tu boca, para que lo escuchen, cuál era, tío... ¿cuántos seguidores tenías en, tu, en tus redes sociales? ¿Qué idea de producto tenías? Habla a la gente para que lo escuche y, y lo pueda ver, tío. Pues idea de producto tenía cero, como todo, no tenía idea de nada. No sabía que esto se podía hacer. Y lo que hice fue contactar a un amigo, porque también pensaba que ya no tenía ninguna habilidad para, para enseñar. Y este amigo hacía arte, él tenía 800 seguidores, no tenía más, es una comunidad bastante pequeña y está bastante bien. Vale, entonces para la gente que nos está viendo, tú no tienes ni puñetera idea de, de producto, no tienes redes, no estás muy metido en el tema de, de, de redes sociales, dices, oye, yo no sé, no sé qué, qué lanz... no, no tengo ni idea, pero aprendes la habilidad de hacer lanzamientos, buscas a tu amigo. Dices, oye, vente para acá que te voy a lanzar. ¿Hacéis el primer lanzamiento? con un ¿Teníais creado el producto o no? Nada, nada, cero. Solo la idea. <risas> no teníais un producto creado, hacéis el primer lanzamiento y quiero que digas cuánto es lo que facturasteis en el primer lanzamiento después de haber aprendido la metodología de la incubadora de lanzamientos con un producto que ni siquiera estaba creado. Pues exactamente que tengo la cifra grabada, 3.979 euros en 7 días. Una locura porque es lo que gano en casi cuatro meses en mi trabajo, prácticamente, y a día de hoy voy a poner el segundo lanzamiento. Te, te, te prometo, tío, que, que. Joder, es que escuchar esto me, o sea, me emociona. O sea, me emociona como alguien que viene de estar matándose 30 putos días al mes en un trabajo que ni siquiera le hace feliz, cobrando mil euros, como tú me dices, y que llega ahora y en siete días haga esto, es que me parece muy loco. Pues la verdad es que sí, que no. confío plenamente y, y ya te digo, he buscando un poco cambiar de Google y es que lo veo muy claro. Y ya seguí, como te digo, estoy gestionando ya mi segundo lanzamiento y creo que el trabajo de, de partido va a pasar a plan D en breve. Total, joder, si es que en tu o sea, has terminado el incubador hace nada y en tu primer lanzamiento has facturado eso. Ya sabes la metodología, y ya simplemente replicarlo, tío. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. David, sé que tienes un partido de pádel, no me quiero enrollar más. De verdad, eh, mil millones de gracias. al por estar aquí, por compartir tu tiempo, por sobre todo aportar esas pruebas que yo sé que hay mucha gente que igual nos está viendo y está pensando, pero esto es posible, ¿Pero, pero voy a ser capaz, pues mil millones de gracias por, por contribuir. Gracias a ti, Dani. Chao, chao, chao, David. Ahí es donde voy, chicos. David, 26 años, no tenía una idea de producto, una idea de negocio, su primer lanzamiento, 3500. Por eso digo que no os quedéis con las cifras, no quedes, es que cambia vidas. Es que está a punto de dejar su puñetero trabajo 30 días por 1.000 euros al mes. Y hacer algo que realmente le hace feliz. Porque te prometo que cuando llegas a una cifra de, de, de dinero, ya más dinero no te hace más feliz. porque hay gente que tiene... Eh, J, J Balvin, que tiene depresión, y, y dices, joder, si este tío tiene millones y millones, ¿Por qué? Pregúntatelo Porque a veces no es cuestión del dinero A veces es cuestión de si lo que haces te hace feliz